Bueno, lo primero, muchas gracias. Y bueno, la música para mí es una oportunidad, sobre todo para crecer, es una oportunidad de encuentro donde, bueno, pues yo gracias a la música, pues he podido eh, darme a los demás y también, eh, sobre todo, crecer como persona. ¿no? Es una... Eh, es mi experiencia musical es sobre todo conciertos en, en, en la etapa universitaria, que hacía muchos conciertos solidarios y tal. Y luego, bueno, pues en, ahora ya con la familia y tal, pues doy un concierto al año, ¿no? Que no es mucho pero sí que siempre que puedo guitarra al hombro pues cuando voy de misiones o cuando voy a pues intento poner la música al servicio de los demás y siempre ha sido también eh, pues algo que, que me ha hecho muy feliz ¿no? Y es como, no sé, eh, cuento una anécdota para empezar recuerdo cuando empezaba a dar conciertos que todavía no había whatsapp ni nada y, y como los cantautores lo que hacemos es más hablar que cantar ¿no? pero bueno la, la música es como la herramienta para contar historias Recuerdo una vez que, que, que un amigo por SMS me dijo: Es que tus conciertos me hacen ser mejor persona. Y fue como, ups. Entonces, a mí que me costaba mucho sacar la guitarra eh, y ponerla a, bueno, pues a tocar y tal, porque al final tienes que ensayar. Y no tenía tiempo, y dije: Bueno, pues esto no lo puedo dejar, ¿no? Y por lo menos, pues una vez al año o algo, pues sacarla del. De, entonces, para mí eso ha sido una oportunidad de, eso, de crecer y de ayudar. Muchas gracias, Kevin, qué bien. Gracias.